bienvenidos estimados estudiantes a esta tutoría de la asignatura de reading and writing 1 eh, correspondiente a la unidad número 10 ¿sí? en la que vamos a tratar el tema giving advice o dar recomendaciones o consejos ¿Sí? aquí en esta tutoría vamos a abordar cuatro formas distintas de dar recomendaciones o consejos desde las más leves hasta eh, recomendaciones más fuertes, son las que vamos a dar un énfasis ¿sí? para cada una de ellas vamos a utilizar un, modales distintos y estructuras gramaticales distintas ¿sí? para una a casual advice, ¿sí? para un, una recomendación más leve, vamos a, eh, en la que tenemos eh, una u otra opción sí. Eh, vamos a utilizar el modal can o might más la forma base del verbo ¿sí? aquí tenemos el ejemplo iniciamos eh, naturalmente la oración con un sujeto seguido del modal más el verbo en su forma base y el complemento en este caso tenemos you can take a nap now and wash the dishes later ¿sí? puedes tomar una siesta ahora y eh, lavar los platos después ¿Sí? en el caso del uso del might asimismo iniciamos la oración con el sujeto en este caso el pronombre personal you too, y decimos you might read an article about the topic first and then write the essay ¿Sí? eh, puedes leer un artículo sobre el tema primero y después escribir el ensayo. ¿Sí? Entonces, estas son recomendaciones más leves, ¿sí? más suaves, en que el a quien estamos hablando tiene un par o más de opciones. ¿Sí? Entonces, utilizamos el can y el might siempre de forma positiva. No vamos a hacer el uso del can not ni del might not. ¿Sí? Para un Uh, un consejo específico ¿sí? en el que le, a quien hablamos tenga alguna opción vamos a utilizar los modales should y of to más la forma base del verbo ¿sí? uh, aquí tenemos algunos ejemplos siempre seguimos la misma estructura sujeto, modal, forma base del verbo y complemento tenemos you should drink more water ¿sí? deberías eh, beber más agua ¿sí? es una una recomendación o un consejo específico que estamos dando a quien nos escucha. ¿sí? por otro lado tenemos she shouldn't go out tonight she has to work tomorrow ¿sí? ella no debería eh, salir esta noche ella tiene que trabajar mañana. ¿sí? En este caso sí podemos utilizar con el should eh, la, de manera negativa, es decir, el should not. ¿sí? Cuando damos este tipo de recomendaciones, sí es posible utilizar el should not. Y finalmente, el uso del ought to. Tenemos un ejemplo. You ought to call your parents and tell them you're fine. ¿sí? deberías llamar a tus padres y decirles que estás bien ¿Sí? en este caso no vamos a utilizar la forma negativa de este de este modal siempre en forma positiva ahora para dar un consejo más eh, fuerte o enfatizar ¿sí? vamos a utilizar el had better, ¿sí? la frase had better y la forma base del verbo. Tenemos you had better take the pill or the pain might be stronger later, sí. Tú eh, es mejor que eh, tomes la pastilla o el dolor va a ser más fuerte posteriormente. ¿sí? entonces el had better ya es un, como que ejerce un poco más de presión sobre lo que estamos recomendando ¿sí? y por último el, eh, la forma eh, más enfática de dar un consejo o una recomendación y utilizamos have to que es eh, va acompañado de la forma base del verbo y utilizamos por ejemplo you have to tell your parents this is a very important decision eh, aquí decimos que tienes que dar eh, llamar a tu, eh, decir a tus padres eh, sobre la decisión eh, que has tomado y otro ejemplo he has to pay the debt or there will be very bad consequences sí él tiene que pagar la deuda o habrán consecuencias malas posteriormente entonces esta es la forma este, de, ya más enfática de lo que estamos recomendando o sugiriendo eso es todo en cuanto a este tema espero eh, les sirva y nos vemos en una próxima oportunidad gracias